Estamos en clase de tecnología, 12 de marzo de 2015, con el profesor Héctor López, Jean-Pierre estás poniendo en el grado séptimo, 2. Está en este momento cuadrando el experimento con una pila. Hazle otra vez, hazle otra vez. Está haciendo experimento del de metro cable o telesférico, se puede llamar, de cómo funciona con una pila el sistema que... Él. Dale, dale, que la gente lo quiere ver. La gente lo quiere ver. La gente lo quiere ver. Un aplauso para la